Muy buenas noches, ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Pues, contento de poder compartir con ustedes la palabra de Dios esta noche. El día de ayer hemos terminado muy contentos el primer libro del apóstol Pablo a los corintios. Y hemos gustado de las enseñanzas y orientaciones que el apóstol ha dado a la iglesia luego de... Haberla iniciado y conocer que los hermanos iban creciendo en la fe, era necesario dar algunas instrucciones y orientaciones referentes al tema de la, la vida dentro de la iglesia. Se refiere a la iglesia como pueblo de Cristo, como los creyentes que cada día hacían que su vida fuera un testimonio para todos aquellos que escuchaban acerca de Jesucristo. Termina el apóstol el día de ayer dando las salutaciones, enviando saludos y aconsejando a todos a tener paz y, y sus bendiciones para cada uno de ellos. Y luego escribe la segunda carta, de la cual vamos a comenzar a estudiar ahora. Y comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el de hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, toda la zona. Es una una epístola, una carta para varias iglesias. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era muy puntual el apóstol cuando refería que su evangelio venía de Dios y estaba centrado en Cristo siempre. La siguiente primera parte que vamos a estudiar, el apóstol habla acerca de cómo compartes tú las aflicciones juntamente con el consuelo las bendiciones de Dios. El apóstol discurre entre sus sufrimientos y cómo los hermanos deben entender esos sufrimientos y no necesariamente como un hecho de simplemente un ser perseguido sino como un plan de Dios para comprender su misericordia. Miren lo que dice, bendita sea o bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación presentar a Dios como un Dios de misericordia es en realidad una manera diferente a la que normalmente en el Antiguo Testamento se había manifestado al Padre. Generalmente Dios con Israel se manifiesta muy duro con la desobediencia y con el pecado de Israel y también con las actitudes de todos aquellos pueblos que estaban alrededor y que de algún modo causaban problemas al pueblo de Dios. Este Dios, aparentemente duro, es presentado por el apóstol como el Dios de misericordia. ¿Por qué el apóstol Pablo introduce este lenguaje dentro de su libro? Porque va a presentar a Jesucristo dentro de la oportunidad de salvación que Dios propició enviando a su hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, no como un mérito nuestro sino como un acto de oportunidad y de voluntad totalmente divina. Era la voluntad de Dios, del Padre, que el Hijo viniera aquí para redimir al mundo. El apóstol muestra aún en el sufrimiento, por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio, la misericordia de Dios. Dice, el cual nos consuela en todas, las, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muestra al Dios Todopoderoso como el Consolador. Por supuesto, a través del Espíritu Santo, de los que habían recibido el Espíritu Santo después del Pentecostés. Por supuesto, la presencia del Espíritu Santo era el acto misericordioso de Dios de dar consolación al corazón atribulado de los seres humanos, de aquellos cristianos que habían decidido, eh, conociendo a Cristo, seguirlo y ser sus discípulos. Ser consolados por Dios en medio de la tribulación, Pablo lo entendía muy bien, porque él estaba sufriendo persecución, él estaba siendo azotado, maltratado por los mismos judíos y por aquellos que por supuesto eran autoridades que obedecían a estos grupos mayoritarios que estaban o que determinaban el tipo de religiosidad o el tipo de creencia que tendría la comunidad. Al aparecer Pablo con un nuevo evangelio que no era nuevo realmente, que ellos realmente no aceptaban, es otra cosa, que ellos no querían reconocer en la persona de Jesucristo, el apóstol entonces recibe vituperios y persecución. Pero él dice no importa, el Dios de misericordia es el Dios que consuela, es el Dios que da protección a todos aquellos que creemos o que creímos en su palabra. Porque de la manera, dice, como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Muchas personas podrían criticar a Pablo por su eh, testarudez de seguir predicando a Cristo, y siendo maltratado como lo estaba haciendo. Muchos podrían decir que Pablo era un loco, o que simplemente estaba dando mensajes provocadores a la comunidad, y posiblemente por eso muchos lo criticaban. Decir que Pablo no sufría aflicciones sería una, una afrenta contra el evangelio que él predicaba, porque el, el evangelio que él predicaba era un evangelio de paz, pero lastimosamente los judíos o aquellos que estaban en contra comenzaron a injuriarlo y a ponerlo frente a las autoridades. Pablo había sido maltratado, azotado. Yo iba a presentar un poco acerca de su experiencia en ese campo. Pero él dice: así como la, el azote, la aflicción ha venido, también ha venido la consolación. ¿Con qué objetivo? Para enseñarnos a consolar a todos aquellos que que también sufren aflicciones como nosotros, o que sufrirán aflicciones como nosotros. Yo les puedo decir con certeza que cuando tú tienes tus convicciones bien claras, es posible que las aflicciones sean las consecuencias de, esa, de esas convicciones que tú defiendes. No te parezca raro que una persona que defiende una convicción sea perseguido por sus ideas. Y generalmente esas ideas, generalmente son ideas que buscan el bien de los demás que buscan la libertad, que buscan el, el, el libre pensamiento, la libertad de conciencia. O por lo menos el creer aquello que es correcto según la palabra de Dios que debemos creer. El apóstol Pablo no estaba predicando un evangelio diferente. El apóstol Pablo estaba predicando al Cristo resucitado que el Antiguo Testamento había dicho que vendría. Y él defendía esas convicciones. Y por defender esas convicciones comenzó a sufrir persecución. Y él dice, esta persecución que yo sufro, es por la misericordia de Dios para que aprendamos a consolar, siendo nosotros primero consolados por el Espíritu, por el Espíritu de Dios. Ahora dice el versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. ¿Cómo es posible eso? O sea, el Señor me manda aflicciones para, para consolar a otras personas si yo estoy sufriendo aflicciones. Ah, no, es para que yo aprenda. Y aprendiendo yo, serán consolados los demás. Dice, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Sufrir las aflicciones por causa del Evangelio nos prepara para ser consoladores de aquellos que necesitan consolación. Interesante, ¿no? A veces tenemos que sufrir situaciones difíciles, vituperaciones, acusaciones, maltratos por causa del Evangelio. Pero aún allí, en los momentos difíciles, la consolación de Dios llega. Y esa consolación divina que llega, llega como una respuesta para que aquellos que sufren, que se comunican con nosotros o con aquellos que sufrimos, sean consolados por las experiencias de los que sufrieron y fueron consolados. La experiencia de la, del apóstol en la consolación luego del sufrimiento y las aflicciones sería la parte más importante de su evangelio para poder llevar a los demás paz en medio de la tribulación. Versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. El apóstol está manifestando su fe en que la obra que él hizo en la vida de las otras personas por la misericordia de Cristo había dado resultados y que ellos se iban a mantener firmes a pesar de la aflicción. El apóstol era un ejemplo de aflicción o de firmeza en la aflicción. El apóstol era un convencido de una convicción tan firme que nadie le, le podía mover de aquel evangelio que él había conocido. Estaba seguro de que el evangelio que predicaba era el evangelio que se necesitaba en ese momento y que Cristo era su única razón para poder existir y sufrir. Y por supuesto, ese sufrimiento no se quedaría solo, porque después del sufrimiento vendría la consolación, la protección de Dios. La seguridad que da Dios al corazón, que aquel que sigue a Cristo, sus promesas para con él nunca fallan. El apóstol ve eso en los hermanos de Corinto. Tiene esperanza respecto de vosotros de que se mantengáis firmes a la verdad. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra aflicción que nos sobrevino en Asia. Quiero que ustedes sepan lo que nos pasó en Asia porque también les puede pasar a ustedes, pues fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero aquí estamos, escribiendo nuevamente, junto a Timoteo, escribiendo la carta para ustedes, para que sepan que aún a punto de perder la vida, Dios todavía nos preservó. Es un Dios de misericordia y de consolación. Eso es lo que el apóstol está presentando aquí. Y luego dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si morimos, la única esperanza es nuestro Dios, que él puede resucitar a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien también esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Ya el apóstol proyecta su mente, su corazón, a las promesas de resurrección que él siempre viene predicando. Ya en el, en el, en el libro anterior, en los capítulos que leímos, el capítulo 15 de primera de Corintios, el apóstol defiende el concepto de la resurrección. Y aquí, le da un toquecito y dice, si por algún caso morimos, él no solamente nos libró de esta muerte, nos libra hoy, mientras estoy escribiendo, y también nos librará de la gran, de la más grande, de esa gran muerte eterna a la cual nosotros fuimos constituidos por el pecado, por nuestra rebelión, de esa gran muerte, también nos librará. Versículo 11 Cooperando también vosotros a favor de nuestro, eh, a favor nuestro con la oración para que por muchas personas, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro, a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Eh, aquí el apóstol trata de, de resumir este evangelio cuando dice cooperen en oración para con nosotros, para que esa gracia nos llegue y también pueda llegar a otros y podamos gustar todos de la consolación que solamente podemos encontrarlo en el Dios misericordioso y Cristo nuestro Salvador. Hay una posición muy interesante en el apóstol Pablo respecto a su seguridad en las promesas de Dios y eso es una de las cosas que vamos a ver durante este estudio del segundo libro de Corintios que comenzamos el día de hoy. Vamos a Tomar tiempo cada día a las 7 de la noche. Si usted tiene tiempo para verlo durante el programa en vivo, lo puede ver a través de Facebook o si no, después lo puede ver también grabado en el Facebook Boris Darmon y también en mi canal de YouTube, eh, YouTube canal en, eh, eh, en YouTube, perdón, con Boris Darmon canal, lo puede ver allí también grabado. Esperamos que Dios bendiga su palabra en tu corazón y te dé la paz que requiere para tu alma. Bendiciones para todos. Vamos a hacer una oración. Amadísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu cuidado y misericordia. Te rogamos que tú puedas bendecir tu palabra y al comienzo de este estudio podamos todos compartir el, las promesas de Dios tuyas, eh, de Jesucristo, tu Hijo, por cada uno de nosotros. Te rogamos que tú puedas siempre guiarnos con tu espíritu para poder tener claridad al escudriñar tu palabra. Agradecemos por el doctor Fernando Montalvo, que está mucho mejor, ya totalmente recuperándose, también por Natalie Hermosa, que también está recuperándose, Señor. Oramos por el pastor Kerebalú, que todavía está muy delicado de salud, eh, otras compañeras y amigas también, que también están enfermas, te rogamos por ellos, que no falte su fe. Te entregamos este mensaje en tus manos, en tus brazos de amor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Este es el programa de reflexiones de la Biblia con Boris Darmon, todos los días a las 7 de la noche. Compártelo si es que te gusta el mensaje. Que El Señor te bendiga.